Thank mm -hmm. you. No fuera tu capote, pinta, pero mi trote ya todo lleno en el redonde, y parece la maestranza, una academia de danza, o un cortillo un bebé, y cuando la aguja del toro, pinta traje no lloro, que como, y sacando Y el canastero se me hace un contero cuando pasa al murey. El vuelo de tu muleta, y es el beso de un poeta que quiere al cielo hoy en bebé. Y el roce de la cultura, Del toro por la cintura, Mi tu muleta, un chinchel, hay en tus brazos. Hombre que hombre un hombre que quiere y Por cuerpo que cuando pasa al muren, el huevo de tu muleta es ese beso de un poeta que quiere al cielo y el bebé, que el bronce de la cultura y el tono por la cintura y tu muleta un sin ser, hay en tu